Buenos días. Eh, en las semanas anteriores eh, aquí en Facebook hemos estado eh, explorando herramientas del budismo para eh, manejar las emociones, para trabajar con las emociones. Y suspendemos estas conferencias eh, la semana pasada para eh, reflexionar juntos sobre eh, lo vivido eh, en el sismo en México y para reflexionar sobre cómo responder eh, ante, ante tanto sufrimiento. Y preguntando preguntando si, eh, si debo de hacer algo más otra plática más eh, es en, específicamente enfocada en esta experiencia o debemos de ya continuar con las emociones. Y una de las respuestas eh, que yo llegó era que pues parece que la gente ya estaba eh, pensando en regresar a la normalidad y a lo mejor sí ya podemos continuar con lo de las emociones. Y esto para mí inmediatamente despierta una pregunta. ¿Qué normalidad queremos? ¿A qué normalidad queremos regresar? Y claro, después de un trauma, eh, la rutina, la sensación de otra vez estar oh, con algo regular, con algo, que no confías, que tienes certeza, que te da cierta sensación de seguridad o certeza. Esto es lo que buscamos. Queremos llegar al otro lado del trauma. Queremos ya estar fuera. Y también para muchos que han perdido un, un ser querido, jamás queremos regresar a una normalidad donde ellos no están. Pero la idea de ya regresar a la normalidad, eh, para mí creo que eh, sería una gran pérdida eh, no tomar esta oportunidad que pocas veces en la vida se nos presenta con tanta, eh, eh, tanta amplitud y tanta realidad. ¿Qué normalidad queremos? Cuando la transitoriedad de la vida, el inmenso valor de la vida, se nos hace tan visibles. Dejar pasar este momento que estamos tocando la realidad para regresar a una sensación de certeza que nosotros ya sabemos. Esta ficción de la certeza, de la seguridad, hemos visto. Se cayó el disfraz y vemos que todo está cambiando todo el tiempo. La vida tan preciosa es muy transitoria. Y en este momento tenemos mucho contacto con una visión que nos permite ver qué es importante, qué es prioritario. podemos conectar muy rápidamente con el reconocimiento del valor de lo que tenemos. Y regresar a la normalidad no debe de implicar perder esta claridad. O regresar a las respuestas anteriores que hemos estado usando sin haber preguntado cuál es el propósito de la vida, cuál es el propósito de mi vida. ¿Qué es importante? ¿Qué no? Y no solo para nosotros. ¿Qué es el mundo en lo que queremos estar viviendo? y para mí parte del de anhelo de reflexionar sobre qué normalidad queremos proviene de mis experiencias durante el 11 de septiembre. Que en la editorial, esto era ya, yo ya era moja, había como llevaba dos años o algo en los hábitos, había salido unos años, unos años antes, eh, pero toda la editorial en la que trabajaba eh, estaba en una conferencia eh, en, eh, en una de las torres, pero toda la editorial, todos, la recepcionista, todos, porque era una conferencia que la editorial organizaba anualmente. Y aunque yo ya había estado viviendo en, eh, en otra ciudad, eh, no estaba de retiro, estaba estudiando eh, y, y ya que todos eh, mis colegas que seguían trabajando ahí, todos fallecieron juntos, todos se salvó uno que vino con retraso a, a la torre, se había dormido en el metro y pasó la, la estación y tuvo que regresar. De hecho me enteré de que toda la editorial había estado ahí porque le entrevistaron a él, porque llegó tarde y estaba en el, en el ascensor en el momento en que hubo esto y salieron. Y regresé como una semana después a Nueva York para los funerales. Los funerales no eran luego luego porque no, no hubo… las familias estaban esperando que se encontraran y lo que encontré fue una ciudad totalmente distinta, una ciudad muy solidaria, donde gente extranjera se estaba consolando en las ¿no? en los autobuses, en los camiones, en la calle, una cosa, un despliegue de, de una bondad que definitivamente a muchos neoryokinos se les sorprendieron ellos mismos, de ver que, que la sociedad tenía esto adentro, detrás de todo lo demás. Y hubo un momento, y hubo manifestaciones para la paz, contra represalias, etc. Hubo un, un momento donde se ve otra posibilidad, pero no se sostuvo obviamente y otra vez tenemos el… no tenemos la Nueva York de antes, pero no es una continuación de la posibilidad que se reveló. Y yo creo que en este momento antes de precipitarnos para restablecer eh, lo normal, eh, de tomar un momento y reconocer eh, que en este momento tenemos acceso a la bondad que hay en la gente, la podemos ver. Y tenemos la oportunidad de replantearnos. cómo somos juntos. ¿Cómo vivimos juntos? ¿Cómo nos relacionamos? Viendo la respuesta después del sismo, cada vez que uno sale en la calle, uno puede mirar a las otras personas y pensar, si fuera yo, o mi familiar en los escombros, esta persona vendría con pico y pala. Podemos ver a los otros ciudadanos con ojos totalmente nuevos, ver su bondad. Porque en los momentos de contactar la realidad, caen muchos velos, y un velo que ha caído es esta creencia que la gente es muy mala. Y desde el punto de vista budista no somos malos, Hemos, tenemos malos hábitos. Y mirando nuestros hábitos, pensamos que somos malos. Y nos hace mal, nos hace sentirnos mal. Provoca malestar. Provoca malestar, ¿por qué? Porque nuestro, nuestra naturaleza es bondadosa. Pero empezamos a pensar que somos malos y ellos son malos, y con esta base construimos una sociedad protegiéndonos frente a los malos, y asegurando que los demás no quitan los bienes de otros. Y en este momento vemos que tenemos otros recursos dentro de nosotros, y no es fácil saber cómo construir con base en esto, porque las construcciones habían sido con base en otra, otras premisas. Pero lo que hemos vivido, esto es real. Lo que todo está cambiando, lo que no tenemos certidumbre, lo que la vida es transitoria y demasiado corta, Esto es real y es una realidad que difícilmente vemos. Tenemos muchas maneras de mantenernos dormidos frente a estas realidades. Y ahora tenemos otra realidad que podemos ver, la increíble respuesta de gente queriendo ayudar. Y en Nueva York era igual. Mi hermano es ingeniero estructural y su, la empresa donde él trabajaba tenía proyectos en las torres y las primeras horas él estaba ocupado en intentar ubicar gente y cuando, cuando cayeron y no hubo contacto pues tú, él estaba atendiendo esto. Y en cierto momento de ser ingeniero estructural decidió yo voy a ir a hacer algo y fue. Y llegó, ¿no? hasta donde llegas con transporte público llegas y después caminando, llega y caminando a ofrecerse y le dijeron, pues perdona, pero tenemos demasiada gente ya. ya, ya no cabe más, ¿No? solo podemos aceptar gente con tales y tales cualificaciones. Y dijo, yo soy, yo tengo esto, tengo, soy ingeniero estructural. Y ellos dijeron, está bien, mucha gente nos está diciendo lo mismo, necesitamos ver las, cre los credenciales. Tanta gente quiere ayudar. ¿no? Regresa a la empresa, que ni es tan lejos, en calle 27. Regresa, tiene sus credenciales. Y en cuanto llega otra vez, en el mismo día, dijeron: Perdona, ya, incluso esto, somos ya, ya se, se, se, se, ¿no? se agotó el cupo, ya no hay más. Tanta respuesta. ¿no? y en todas las calles donde hubo necesidad, ¿no? no solo en la Ciudad de México, en los pueblos también, vecinos, soldados, policías, gente que, que no vemos como nuestra familia. Están ahí. Y para muchos cuando pensamos, cuando vemos, la fragilidad de la vida y vemos, y surge esta pregunta desnuda, ¿qué es importante en mi vida? ¿No? Para muchos ¿no? lo que surge es familia. Pero aquí con esta respuesta surgen otras preguntas, ¿qué tipo de familia? y a quién incluyes en tu familia. Si tú tienes hijos o hermanos en los escombros y alguien está ahí, no regresando con sus hijos y hermanos, sino estando ahí ayudante, ayudando a encontrarlos, ¿cómo es que esto no es nuestro familiar? Claro que es nuestro familiar. reconocer los vínculos amorosos que hay, somos capaces. Y realmente no debemos de olvidar esto. Y quizás pensar quién ¿a quién realmente queremos incluir en la familia? Si es con quien podemos sentir vínculos amorosos, podemos cuidar los vínculos amorosos que vemos que son posibles. Con todos. Conscientemente cultivar y cuidar los vínculos que tenemos. Con todos con quienes estamos compartiendo una sociedad. En momentos de crisis es más fácil, porque se caen mucho de del aparato que nos confunde, las imágenes y los que dirán, y ¿no? el reconocimiento y bienes materiales y placeres, todo esto se revela totalmente irrelevante a lo que realmente importa. Es una distracción, sino un problema. Esto no, esto no es el enfoque. Y dentro de este espacio, ¿qué descubrimos? Cuáles son las posibilidades que se hacen visibles cuando todo lo que acostumbramos usar para taparlos Así que sí, si estamos pensando. en reparar o construir o reconstruir, también reparar y reconstruir vínculos. Reconocer que tenemos una base natural de empatía, natural. al fin del día esto es lo que surge, empatía, solidaridad, compasión. ¿Cómo fortalecemos esto? ¿Cómo generamos condiciones dentro de nosotros y en nuestro alrededor para que esto se estabilice? Estabiliza, estabilice para que sea estable, para que se fortalezca. Y de ahí contemplar una normalidad. Vemos la posibilidad. Nadie lo puede negar. ¿Se ve? ¿Cómo lo mantenemos? ¿Cómo lo sostenemos? Esta es la pregunta. Y necesitamos empezar con nuestra experiencia. Nuestra experiencia durante esta situación nos enseña la posibilidad, nos da la prueba que está ahí. pero es cierto que hemos armado una normalidad basada en otros valores. Y esto es el momento de replantearnos, ¿cuáles son los valores que yo quiero tener como el eje de mi vida? nosotros seguimos con vida. Y ya sabemos, esto no era garantizado. Nosotros tenemos lo que a muchos ya se acabó. ¿Qué podemos hacer con nuestra vida que sería digna tanta pérdida. La presencia de la pérdida de vida está frente a nosotros aun si no perdemos nadie cercano. Vamos a la escuela a dejar nuestros niños y sabemos, algunos otros niños no están siendo acompañados por sus padres. Se siente, aun si no se sabe, la presencia. Esta es la, la realidad. Ocultarla no nos ayuda. De hecho, ocultar la posibilidad o la fragilidad de la vida, la transitoriedad, nos impide de ver el valor de la vida que tenemos. Asumimos que es una, un recurso más o menos inagotable, y esto nos hace menospreciar la vida, nuestra propia vida. Y la terminamos dedicando a fines que sabemos, esto, esto no, no está a la altura de la vida que tengo. Y aquí la pregunta ¿a qué he estado yo dedicando mi fuerza vital, mi mejor energía? ¿Qué estoy construyendo? ¿De qué sirve? Una normalidad construida en la búsqueda de comodidad, y reconocimiento, y imagen, ¿de qué sirve? Al fin de día, ¿de qué sirve? A nosotros, ¿de qué sirve? Y en momentos de crisis sabemos desnudamente. ¿Qué recursos internos tenemos? Vemos si tenemos abundancia o no sabemos en qué pistar, pisarnos, pisarnos. Esto es un momento de decir, ok, yo necesito ver. ¿Por qué? No, ¿Por qué me pasó así? ¿Qué tengo que fortalecer? ¿O qué sí surgió, que no supe, que tuve? Y cuando observamos tanta pérdida, tanto sufrimiento, y ahí viene otra pregunta clave. ¿Sabemos mantenernos frente, presente, frente al sufrimiento de otros? ¿O nos cerramos? Muchos, muchos se mantuvieron presentes. Pero no es una habilidad que desarrollamos mucho. Lo tenemos, pero no la cultivamos mucho. ¿Cuáles son las respuestas ordinarias que tenemos? ¿Cuál es la normalidad frente al sufrimiento de otros? Y hay muchas maneras de cerrarnos. Cerrarnos, aislándonos, desconectando emocionalmente. Pero también desviarnos y querer culpar a alguien y convertirlo en rabia hacia alguien, algún culpable. Esta es otra manera de no estar presente frente al sufrimiento de otro. Y por esto las respuestas que tenemos a muchas situaciones son demasiado corto plazo. Queremos saber quién es culpable para cualquier situación terrible, por qué estos edificios cayeron, por qué no quedaron construidos conforme a normas ¿no? para sismos más altos. ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿A quién culpamos? ya no estamos pensando en las víctimas. Y esto no indica que estas no son preguntas importantes, lo son, pero no dejando fuera el sufrimiento de la persona y ya abandonando a la persona en su sufrimiento para ir y buscar un culpable. Esto ha sido el, la aportación increíble de los padres de los estudiantes de Ayotzinapa. Mantienen su sufrimiento y la pérdida de sus hijos presentes. Si todo, toda la política está bien, pero ¿dónde están los, no, ¿dónde están los niños? y si nosotros aprendemos a mantenernos, mantenernos abiertos y presentes para quienes sufren, esta da luz a una compasión mucho más largo alcance, que no se desahoga en enojo, aversión y después ya se nos va el momento y regresamos a normalidad donde esto ya no está presente o relevante. Y nosotros en este momento, hemos en, frente a nuestros ojos se ha revelado una visión mucho menos superficial de lo que somos, de lo que tenemos dentro de nosotros, de lo que puede ser una sociedad. No debemos de menospreciar esta visión. No debemos de regresar a menospreciarnos y otra vez caer en la visión negativa de lo que somos, pensar que ¿no? somos todos egoístas, no es cierto, y se ve. sales a la calle con comida para quienes están apoyando en rescatar, cocinas y traes, compras cubetas y vas a los escombros para aportar lo que puedes, ¿dónde está tu egoísmo? No está ahí. Esto no es una sociedad egoísta, no tiene que ser. Los neoyorquinos no tienen o no, no tenemos que ser ¿no? esta cultura rapaz que ha sido y que otra vez es. Esto no es la única opción. Pero dentro de nosotros cómo nosotros nos mantenemos abiertos, cuando nosotros mismos sentimos vulnerables. Ahí hay, hay trabajo, hay trabajo que hacer, y hay trabajo que se puede hacer. Todas estas conferencias de las emociones son para esto, cómo manejamos nuestras propias reacciones, cómo saber que tenemos otras opciones dentro de nosotros, cómo cultivar las alternativas, cómo cambiar patrones de respuesta emocional frente a situaciones. Hay maneras de hacerlo si creemos que es posible, y ya vimos, es posible, otras respuestas son posibles. Y si queremos reconstruir no solo instalaciones sino una cultura, una visión, bondad de lo que somos, esto tiene que empezar con nosotros. La sociedad no es algo ajena, ajeno a, a lo, sus miembros, Una comunidad, una sociedad está compuesta de las personas que ahí viven y los patrones de vínculos que generan entre ellos. Y cuando preguntamos ¿qué normalidad colectiva queremos? También ¿qué normalidad personal quiero? ¿Cómo quiero vivir? ¿Qué, ¿Qué quiero priorizar? ¿Quiero mantenerme consciente, despierta? ¿A qué? Y aun si sí, queremos el consuelo de salir de la trauma, no necesitamos regresar y la verdad es que no vamos a regresar, el mundo habrá cambiado, el mundo está cambiando todo el tiempo y esto forma una de las condiciones que condiciona lo que sigue. Así que la pregunta está en el aire y la posibilidad simplemente necesitamos reconocerlo y después ponernos a trabajar con base en esto, replantearnos prioridades, a la luz de lo que vivimos de qué sirven los bienes materiales, de qué sirven todos los productos consumistas que hemos amantonado a lo largo de la vida. alguien que ha perdido un familiar daría todos sus ahorros, todos sus usos de productos consumistos para toda la vida para cinco minutos con su familiar otra vez. Y yo estoy segura que muchos, muchas otras personas también estarían dispuestas a dar sus bienes para que estas madres están, tienen otros cinco minutos para despedir sus hijos. Sin duda. Y decir así, que estamos invirtiendo? Tanta energía, tanta, tanto talento, tanta creatividad, tanta fuerza vital. En acaparrar algo que como sea vamos a dejar. Y en estos momentos vemos que de nada sirve, de nada. No solo que de nada sirve, priorizar la búsqueda, pensar que bienes materiales, esto es una buena vida, nos mete en enorme confusión, nos desconecta con la realidad que tocamos en momentos como este. Cómo actuamos colectivamente, cómo actuamos personalmente para perseguir estas metas, metas mundanas, metas transitorias, metas profundamente superficiales, si esto es posible, profundamente superficial, más o menos, vacíos, totalmente vacíos. Los reconocimientos, los honores, cuántos me gustas tenemos, cuántos amigos, cuántas respuestas, jajaja, a ja, ja, las bromas que pones en los chats de los primos. ¿De qué sirve? Y no solo que sirve de nada. Una vida construida en convencer a otros que somos objetos dignos de su aprobación nos mete en increíbles rollos y mucho sufrimiento. Nos presentamos de tal forma para que otros tengan una reacción positiva porque queremos sentirnos aprobados, pero sabemos que lo que está siendo aprobado es la máscara, no nosotros, y por esto no satisface la necesidad que tenemos, que ahí estamos. Y en la época de redes sociales, no, tenemos un personaje virtual que está siendo aprobado y esto no nos da lo que estamos buscando, que probablemente es algo mucho más básico, que sí se nutre con empatía real. Queremos sentirnos conectados, amados. este resultado no se consigue con estas acciones, con estas búsquedas. En momentos como esto podemos ver, las máscaras caen. Cuando abrazamos a una persona esperando noticias para ver ¿Cómo, cómo están sus familiares, no nos importa si no la... ¿cómo se llama esto? Esto que se pinta aquí se va... Este vocabulario yo realmente no lo tengo, perdón, no. ustedes ya saben. No nos importa, no estamos quitando el espejo asegurando que vemos bien para abrazar, esto no importa y lo sabemos, lo sabemos. Y si queremos regresar o construir una normalidad de honestidad, de honradez, regresamos a la bondad y lo demás puede fluir de ahí. Pero esperar que aquellos los corruptos o aquellos los deshonestos cambien su conducta o logre, logramos quitarle a lo, las personas corruptas de sus puestos, honestamente esto, esto simplemente desocupa un espacio para que otra persona tenga puesto no eliminamos la corrupción quitándole a las personas corruptas sus puestos, y no generamos una sociedad de honradez sin construirla en nuestra conducta personal, en nuestros vínculos personales, en nuestra familia. Y es un momento para mucha autohonestidad. ¿No? Proteger a los amigos en el nombre de amistad. ¿Qué tal si las perso personas que nosotros llamamos corruptas están haciendo exactamente esto? Están ayudando a sus amigos como. ¿no? como Buen familiar ayuda a sus familiares o buen amigo ayuda a sus amigos. Está claro? Dicen sí, y no. Pensamos que corrupción es solo lo que las personas con grandes autoridad, autoridad y poder y acceso a muchos recursos hacen. Pero si nosotros fomentamos un hábito en nuestros, en el trabajo en la universidad, de estar dándole privilegios a nuestras, nuestras familias y amigos, que sabemos que no les toca pero lo extendemos, estamos participando en lo mismo y no debemos de sorprendernos. Si hay violencia dentro de la familia, si hay abuso doméstico, ¿cómo nos sorprendemos que hay violencia en la sociedad? No están desconectados. Y descubrir que nosotros somos cómplices en la actividad de las corporaciones multinacionales, no. Con su rapacidad extrayendo recursos del planeta, miramos en nuestra casa y cuántos productos tenemos que están hechos por corporaciones multinacionales y aquellos que no piensan en la tierra. Ups. Pero ver que somos cómplices es ex extremadamente afortunado porque esto implica que nosotros tenemos un rol, formamos parte, no es algo ahí hecho que nosotros no tenemos nada que ver, simplemente tenemos que vivir las consecuencias, no es así, formamos parte. Hay cosas que podemos hacer, y en momentos como este cuando estamos tocando una realidad que siempre ha estado ahí, pero normalmente no lo vemos, estos son momentos muy poderosos, donde muchas posibilidades se revelan. Pero ¿cómo convertirlos en una normalidad? Esto depende de nuestros esfuerzos, de nuestra determinación, de nuestra participación, de nuestro anhelo nuestras aspiraciones. Y también nos permite no simplemente vivir las experiencias fuertes como esta de manera pasiva, Alguien, algo que nos pasa, sino nosotros mismos activamente tomar la responsabilidad para la manera en la que respondemos activamente frente a la situación. ¿Qué sentido le damos? ¿Qué lecciones sacamos? ¿Qué cambios nosotros hacemos basado en lo que aprendemos? y como un siguiente paso para pensar más allá de lo inmediato. Y en el corto plazo hay mucho que hay que hacer, que, que podemos hacer y hay que hacer, pero que nuestras aspiraciones, nuestra determinación no se limita a lo inmediato, que reconocemos. Que de, después de lo inmediato no tenemos que vivir la misma normalidad que antes. Y si no éramos felices con esta normalidad anterior, ¿por qué queremos precipitarnos para reconstruirlo? Sí, salir de la sensación que tenemos en este momento de, de estar muy movidos, poder asentarnos poder reflexionar con claridad, sentirnos más tranquilos, sí, pero esto no indica dejar atrás lo que pasó y definitivamente no debe de implicar ya asumir que lo que hicimos era lo que la gente necesitaba y ya se van a encargar. muchas de las personas que perdieron casas estaban desempleados, sin ahorros. ¿Y ¿Qué sigue? Tener una visión más largo plazo. Como mencioné la vez previa en Nepal, hace dos años hubo terremotos muy muy devastadores, nueve mil personas fallecieron. Y el mundo respondió a corto plazo enviando mucha, mucha ayuda, pero a los dos años muchísima gente sigue sin casa, sin infraestructura, así que en momentos como este ¿no? asegurar que generamos una manera de mantenernos frente, presentes frente al sufrimiento sin desgastarnos, sin mantenernos traumatizados reviviendo una experiencia dolorosa, que es lo que nos hace querer salir a una normalidad, sea como sea. Pero sentir, conectar con la bondad que surgió, nutrirnos de esto en nosotros y en otros. No perder esto de la vista, ahí empezamos a tener una base para construir. Así que las tareas a largo plazo son de evaluarnos. ¿Qué tanto acceso tengo a mis recursos internos? para poder responder de manera sustentable y benéfica para los demás. ¿Qué tanto puedo abrirme, mantenerme abierto frente al sufrimiento de otros? ¿Con qué dis recurso dispongo? Y si necesitamos desarrollar, okay, nos ponemos seriamente a desarrollarlo. Esto es un recurso que hay que regenerar Ma con más urgencia que muchos otros recursos materiales. y cuidar los vínculos amorosos, cuidar los vínculos que tenemos con todos, con vecinos, con familiares, con los familiares que reconocemos que si, si esta persona no es mi familia yo la quiero en mi familia. Ampliar la visión de ¿Quién es nuestra familia? Y cuidar cómo vamos a tener vínculos entre esta familia. Y quizás los, las maneras de relacionarnos que vemos en nuestra familia biológica, también no, tam, quizás vamos a ver que no queremos simplemente extender estas relaciones más amplio. También quizás aquí hay trabajo qué tipo de relación. Y también ver nuestra propia conducta, nuestra propia ética, asegurar que a través de mentiras no estamos confundiendo a otros, fomentando ignorancia en vez de sabiduría. Todos tendremos cosas que reflexionar, pero la reflexión podemos llevar y se tiene que llevar a cabo a la luz de la bondad colectiva que se ha relevado, relevado, revelado, revelado. Y como tarea específica para trabajar con esto, aun si no eh, vives en una zona que ha sido afectada por el sismo, eh, puedes darte la tarea que cuando miras a otras personas, que conscientemente piensas una reflexión que, que alguien ha hecho, que es eh, muy poderoso de mirar a la, los ojos de las otras personas y pensar, si tu familiar quedaría debajo del escombro, yo estoy dispuesto a, a ir a ayudar, y yo sé que si fuera yo o un familiar mío, tú estarías ahí. Sin mirar la persona, sentir esto, y después interactuar con la persona con base en esta sensación. Y así podemos estar empezando poco a poco a construir otra normalidad. Gracias.